Bueno, hoy estamos haciendo una actividad muy chévere, que es escalada, y estamos acá con, con unos amigos, y vamos a hablar un poquito de, de la escalada de la felicidad. Entonces, Samuel, Juan, ¿qué es la felicidad? La, bueno, vamos a hablar de flujo, que es un componente clave de la felicidad. Y que es un hongalo que desarrolló el concepto de flow, flujo, él dice, mire, una actividad de flujo es una actividad, la llama de flujo, porque usted siente que tiene toda la mente absolutamente concentrada. Uno no está pensando en absolutamente nada más que en esa actividad. Para lograr ese estado uno necesita estar exigiéndose en sus límites, y, como en su zona de desarrollo próximo, que ya hay gotcha, O sea, tiene que ser una actividad que te esté retando a tu máxima capacidad. Tiene que ser una actividad que nunca se termine, o sea, que nunca la puedas superar. Por ejemplo, triqui no es una actividad de flujo. Porque llega un momento donde uno se puede volver un jugador perfecto de triki y no puede progresar. En cambio el ajedrez, la flauta, la escalada, la bicicleta, el arte, la danza, son actividades de flujo donde yo nunca puedo tener un tope, de, digamos, llegar a un límite de perfección. Preferiblemente actividades que tengan retroalimentación permanente, digamos, donde yo permanentemente pueda identificar cómo puedo ir y mejorando la actividad. Y hay estudios que muestran que es un componente vital para tener una vida feliz y es realizar una gran cantidad de actividades de flujo en el día a día. El trabajo, el emprendimiento, obviamente son actividades potencialmente de flujo. no Hay una gran cantidad de actividades de flujo. ¿Cuáles actividades no serían recomendables para que claro. los niños hagan y que generan esa infelicidad? la, la Digamos la exclusión, llamándolo desde pedagogía conceptual, de actividades de flujo son actividades de entretenimiento. Actividades donde yo recibo placer sin esfuerzo jugar en el celular, en el Xbox. Bueno, hay gente que juega con un nivel muy alto en el Xbox y se puede considerar una actividad de flujo si le están exigiendo, si siempre quieren progresar, pero si lo hacen de manera relajada, sin proponerse una meta y sin estar progresando rápidamente se vuelve una actividad pasiva de entretenimiento. El resumen es, cualquier actividad que genere placer sin requerir esfuerzo es adictiva y es lo que entendería uno es entretenimiento. Ver televisión, consumir chocolatinas o cocaína, que es un poco similar, cualquier actividad placentera sin esfuerzo es peligrosísimo, hay que evitarlas al máximo y siempre realizar actividades que impliquen esfuerzo, que impliquen constancia, que impliquen progresión, bueno vamos, vamos a, a escalar, con toda chodamay Michael está haciendo una ruta categorizada como un 5-10-B lo que les decía hace un rato de flujo para que una actividad sea propiamente de flujo la intención es que uno pueda ir progresando y la progresión en la escalada se determina según la dificultad de la ruta entonces acá tenemos 5-6, 5-7, 5, -6, 5, -7, 5 y desde que empiezan 510 hay cuatro subniveles que son 10-A, 10-B, 10-6, 10-D él está haciendo una 10 b el nivel de dificultad pues establece subjetivamente, los instructores que montan la ruta la evalúan, varios la escalan y determinan cuál es el grado de dificultad. Él está por llegar a lo que se considera el crux, el crux es la parte más exigente de la ruta, que es ese cono que ven ahí como esa estalactita, ese es el paso más difícil sobre todo porque no hay buena visual de las presas, y porque adicionalmente pues, genera una poco de sensación de vacío, ¿no? es un paso, como llama uno aquí de cabeza, miedoso, donde no se siente un buen soporte, él está subiendo por las amarillas, debería, debería ir subir por las amarillas, buscando esa que está arriba en la pared negra y subiéndole el pie a la que está abajo en la estalactita. Ahí va muy bien, ahí subió, perfecto Entonces, la recomendación, muchas actividades de flujo, muchas actividades en las que se requiera mucho esfuerzo y recuerden, el futuro es libertario.